Si ellos no han visto esta diversidad o esta diferencia, ¿por qué les tenemos que hacer que se muestre, no? ¿Es normal ¿Qué es la responsabilidad? Como si hubiera alguien de alguna manera que nos dice: esto tienes que hacerlo bien. ¿Hasta qué punto hacen mucho daño a nuestros niños acercarnos con certezas muy ciertas? Podemos encontrar una buena respuesta juntos y creo que no es una pena que también aprendamos. ¿Por qué estamos tan peleados con la contradicción? Sí somos un mundo de contradicciones. Estoy feliz de haber revisado esa vista. No es sobre estigmatizar al niño, es sobre tener al niño celebrar su diversidad.